Iniciamos con todos ustedes cobertura especial, cachicha.com, medios enfocados tras la huella digital y central de visa desde este centro de IFEMA para participar en esta Feria FITUR 2023. Una cobertura especial de todas las incidencias, lo que ocurre aquí, la representación del mundo en este centro de IFEMA, en esta Feria FITUR 2023. Iniciamos, iniciamos con todos ustedes este recorrido. visita muy enriquecedora y bueno pues después de la pandemia... ...pues parece que ha resurgido un poco todo y la oferta parece interesante... ...¿qué le ha parecido los atractivos que han ofrecido los tour operadores... ...los países, el stand de República Dominicana que está de aquel lado... ...¿cuál ha sido su impresión? ...para mí el mejor de todos... Sí. El mejor de todo es el de Dominicana Sí, sí, el de América es el mejor, el de la República Dominicana sí. Muchas mucha gracias y mucho salero De hecho sí. le hicimos fotos allí muy, muy bonitas sí. muy bien. Sí. Muchas gracias don Manuel, usted ama por su opinión Una cobertura especial, Victoria, desde aquí, desde España, Madrid En este centro de IFEMA Fitur 2023 Gracias, les esperamos en República Dominicana Aquí lucha que... y de Santiago los Caballeros. Ay, Bien Padre. Oiga eso, Pero los liceístas barrieron allá una serie 3-0. Dicen que, que había. Lo algún... chanceamos. ¿Lo chanceamos? Ya después de tantos años sí. quisimos darle. O sea, somos gente muy humilde. Okay. Decidimos chancearlos una vez. ¿Qué ¿Parece tú como dominicana estar hoy frente a la Copa del Mundo aquí en este stand? En este stand de Argentina. Wow, La verdad es que sin palabras. Aunque preferiría ver, verla de mi país. República Dominicana, pero dueño de las águilas. Excelente. Eso es lo que yo quiero. Así que, Aguiluchos. Próximo año, por favor. Ay, no. Seguimos, señores. ¿Tu nombre y de dónde? De Santiago, me dijiste. Shailen Sad, de Santiago de los Caballeros. México. Oh. México. ¿México? Me quiero casar con un mexicano. Públicamente lo anuncio. Por si es un mexicano Ay, está bien. Ay dios, señores, una mexicana, una de Canarias. Mauritania, está, también, Mauritania también, sí. También, Mi stand país. está para el otro lado, ¿eh? Vamos para allá, vamos para, para allá. Para África hay que ir a África, ¿eh? ¿Qué ha parecido esta feria Fitur en esta ocasión, en este 2023? Espectacular, espectacular, muchísima tecnología, Increible. la parte de la tecnología, la parte de los sabores, la gastronomía, el turismo, impresionante. Muy bien. Sí. ¿Visitaron el stand de República Dominicana? Sí, sí por ahí estuvimos. Nos sí. gustó mucho. Ay, qué bueno. Sí. ¿Y este, qué dice? ¿Qué le pareció? Me encantó. Me encantó. El, los trajes típicos, todo. Y fueron súper simpáticos, la sí, verdad. Sí, sí. <risa> ¿Y cuándo visitan República Dominicana? ¿Cuándo la tenemos por allá? Dos damas 2022? así tan bellas. No, es 2022. ¿23 estamos? Perdón, ¿23? <risa> ¿Y el, el mejor clima, la mejor época para visitar, cuándo es? Sí... Todo el año, Oye. el calor se siente todo el año y esa atención, ese trato humano La todo el verdad, año. ¿De verdad? Sí, claro. wow. Wow, wow, pues este pues, año yo creo que deberíamos de organizar, sí, sí. sí. Vamos a organizar eso. Nosotros aquí entramos vamos a organizar esa visita a estas convenciendo damas. Pensando ah, de ir pronto. Ah, claro que sí. Señores, seguimos de esta cobertura especial, damas, un placer. Nos vemos en un Gracias. minuto. Estaremos por sus estandios medianos. Especial Fitur 2023. Seguimos caminando en los pasillos de este importante pabellón de lo que es esta feria desde el Centro de Convenciones de IFEMA. Aquí ven a mi derecha lo que es el estanque que representa la ciudad de Dubái. Muy especial para motivar y llamar a las personas que puedan visitar y conocer este importante destino. La fiesta del turismo, la fiesta de las vacaciones, la fiesta más importante que tiene el mundo para presentar sus atractivos es este Centro de Convenciones IFEMA a través de esta feria Fitur 2023. Y Fema, a través de esta Feria Fitur, pone de manifiesto que aquí se reúne el mundo totalmente. ¿Cuáles personas han visitado y quiénes han estado por aquí? Eh, de hecho, todo el mundo eh, estuvo aquí. Eh, pero si, si vamos a hablar de nuestro mercado, todos los, los españoles y también los, los, los latinos. Sí. Habían, por ejemplo, mexicanos, eh, colombianos, eh, de Cuba, la gente de Cuba. Sí. Yo estoy feliz. Por el hecho que estuve aquí en España, en Madrid, en Efima. Sí. Todo ha sido excelente. La copa original de la Champions League está representada aquí en lo que es este stand de Turquía. Señores. Fitur 2023 hace traer todo lo que tiene un país, todo lo que tiene una nación. Mostrarle al mundo su copa. ¿Qué significa para ellos una victoria, señores? Esto es súper interesante. Estas imágenes son inéditas, señores. Esto no se verá en algunos años. La copa auténtica de la Champions League de Turquía está aquí representada en este centro de IFEMA, en este Fitur 2023. Señores, seguimos con la emoción en esta cobertura especial. ...trajes muy colorido ...y muy... ...que llaman a la atención totalmente... ...qué significan estos trajes... ...y qué cultura es esta... ...estos es son una fiesta... ...los trajes son de una fiesta... ...que se hace en Cantabria... ...de interés turístico internacional... ...la fiesta se llama... ...Guerras Cántabras... Sí. ...se hacen los corrales de buena ...en Cantabria... Sí. Y, ...y se trata de la conquista de Roma... ...a Cantabria en el siglo I antes de Cristo... ...del sí. año 29 al 19... Okay. ...vale... ...y él va vestido de Cántabro... Sí. Él es un rumano, un Agripa, sí. ...y yo soy un... Un signifer, que soy el portador del águila romana. Ella, ella es una dama cántabra, sí. ¿vale? Con vestimenta cántabra de la época. Ella es una eh, romana. Sí. Y él es otro soldado cántabro. Okay. Él es el que, el que. No, yo este el, le llevo el yo. lo llevo yo. Este, este lo llevo yo. Es un lobo. Me ven usted ahora totalmente cubierto aquí con la cabeza de este lobo. ¿Es un lobo esto? Es un lobo. Pero este lobo está presente en Fitur 2023, mostrando la cultura del mundo, la cultura de este importante pueblo cántabro frente a lo que es la cultura romana durante los momentos de la batalla que se vivieron en el año 1, me decía. En el año 1, de año año de siglo 1 antes de Cristo, señores. En el siglo 1 antes, antes de Cristo, en esta guerra cántabra, ¿sería? y Señores. Es muy importante y con esto queremos resaltar nosotros la presencia de todo el mundo en Fitur 2023, señores. Y de esta manera invitarlos a ustedes a que conozcan esta cultura. Esto es cultura, esto es historia, esto es enseñanza. Y nosotros visitando aquí este centro de IFEM en lo que es esta Feria Fitur 2023 podemos conocer esto. Ustedes motívense a visitar este país para que conozcan esta importante cultura, ¿de acuerdo? Cobertura especial Fitur 2023, cachicha.com, con todos ustedes medios enfocados tras las huellas digitales. Concluimos nuestro recorrido por todo este centro de IFEM en esta feria Fitur 2023. Señores, lleno de emociones, conociendo diferentes culturas, conociendo todos los espacios del mundo representado en esta importante feria. Para nosotros ha sido toda una satisfacción, un placer poder mostrarle a todos ustedes lo que es el mundo precisamente representado a través del turismo en este centro de IFEMA, en Madrid, España. Una cobertura especial para la historia, lo nunca antes visto. Medios de República Dominicana se conjugan en lo que es la celebración de esta feria para mostrarle al mundo, todo el mundo, a través de esta Feria Fitur 2023. La satisfacción del deber cumplido. El agradecimiento a todos ustedes por su recibimiento. Aquí en Madrid, España, las autoridades, este centro de IFEMA, como no han tratado, pero lo más importante, el calor de todo el mundo representado en este centro de IFEMA, en esta feria FITUL 2023. Señores, nuestro corazón no soporta más emociones, no soporta más alegría de poder compartir con todos ustedes esta cobertura especial FITUL 2023. Señores, nos vemos en el 24 nuevamente aquí en IFEMA, en Madrid, España, para estar con ustedes y llevarles otra cobertura especial de FITUL. El agradecimiento siempre al Ministerio de Turismo, la Dirección General de Aduanas, Departamento Aeroportuario. Instituto Dominicano de Aviación Civil, Dirección Nacional de Control de Drogas y los demás patrocinadores que han hecho posible esta cobertura especial. Señores a todos, hasta el próximo año para poder estar aquí con ustedes, demostrándole al mundo, porque República Dominicana lo tiene todo. Hasta la próxima.